Hola, mi nombre es Amil López, soy doctora en farmacia y nutricionista y soy la creadora de La Dieta Coherente, un método nutricional con más de 15 años de experiencia que nació en España pero hoy en día opera en Estados Unidos de habla hispana, Latinoamérica y hoy llega a Portugal. Nuestro método se basa en una combinación estratégica de alimentos, es compatible con la vida social y es muy eficaz. Ha sido validado por varias universidades. Si quieres saber más, puedes descargarlo en dietacoherente.pt o en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram. Únete a nuestro reto. Únete a Dieta Coherente.